a empezar, mi, mi charla trata sobre todo sobre eh, el uso de las redes sociales como un, un canal de, de captación o de fidelización de, de clientes ¿vale? eh, en este caso para, para nuestras empresas eh, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado eh, compañeros anteriores como Juan Merodio las, las redes sociales no son un canal eh, a corto plazo que nos pueda eh, ayudar ¿vale? y que sean la panacea para que nuestro negocio pues eh, vaya a funcionar al 100% realmente son un canal que requieren tiempo y, y obviamente nos pueden ayudar ¿vale? pero con tiempo y por eso quiero hacer una, una primera afirmación para, para empezar que si alguien me lleva a la contraria pues me alegraré porque eso significa que, que entonces no le va mal con, con su negocio ¿vale? y es que las redes sociales no son un canal de venta, las redes sociales eh, cuando se crearon en su día ¿vale? eh, nacieron sobre todo con el fin de que las personas se pudiesen relacionar ¿vale? las marcas eh, en ese sentido pues fueron unas intrusas que vieron ahí una oportunidad de negocio para, para eh, poder ahí pues canalizar otra nueva forma digamos, de comunicación y de poder aprovechar eso pues para para, digamos, para hacer negocio ¿no? entonces las redes sociales no son un canal de venta, ¿vale? pero eso no quiere decir que las podamos aprovechar obviamente para eh, conocer mejor al usuario eh, y de esa manera pues sí que dirigirlo, es decir, enfocar obviamente nuestra, nuestras acciones para que al final, gracias a nuestra comunicación, pues eso nos ayude a, a vender, pero obviamente no a vender en, eh, vender en Facebook o vender en Twitter, sino que eh, vamos a, a vender pues a lo mejor en nuestra tienda online o vamos a vender en nuestro negocio físico, ¿vale? a través de una estrategia que como digo tendrá que ser a largo plazo, ¿vale? Y que obviamente no dependerá uni no, o no conviene que dependa únicamente de las redes sociales, sino que sea una estrategia que como, haya, como ha explicado uh, Juan Merodio antes, pues tendrás que tener en cuenta, por ejemplo, el tener una buena página web, que es algo fundamental, ¿vale? Entonces, aún así, bueno, hay algunas excepciones, ¿vale? Siempre tiene que haber alguna excepción que confirme la regla y hay algunos negocios, ¿vale? Eh, eh, en este caso, yo todos los ejemplos que, que he traído son eh, pequeñas empresas, ¿vale? Son pymes, casi todas son locales de aquí eh, de Málaga, incluso algunas están por aquí eh, eh, eh, hoy en Foridea. Y bueno, pues aquí pues un, un caso, quizá, pues eso, una excepción de que vende más por su página de Facebook que por su tienda online, ¿vale? hay mal educado, yo de hecho eh, cuando, cuando hablamos tuvimos la oportunidad de, de hablar con, con la chica que gestiona esta, esta tienda eh, me comentaba que a veces era un, una pesadilla porque sus clientas le escribían a lo mejor un sábado a las 2 de la mañana para comprarle eh, cualquier, en este caso un producto de bisutería ¿Vale? las había mal acostumbrado y a través de mensajes o, o comentarios en su página pues le hacían, digamos, sus pedidos, en lugar de ir a la página web a hacer el proceso de compra normal y obviamente, pues, en eh, 24 o 48 horas que tuviese el producto en casa, ¿no? Entonces, ella decía que, por ejemplo, la gestión también, pues, era eh, un poco pesadilla, porque, claro, eran todos mensajes que llegaban o privados o en el propio muro de la página y para que la gente, digamos, pues... Le, le comprase el producto y luego además gestionar pues la venta ya a través de tarjeta de crédito o a través de transferencia bancaria o de paypal, ¿no? Entonces, pues digo, hay casos que, que se salen, digamos, de, de, de, de lo normal, pero aún así pues eh, puede estar muy bien vender en redes sociales, pero a lo mejor no es lo óptimo, sobre todo si no lo tienes bien preparado. Entonces, como digo, eh, las redes sociales debemos enfocarlas a... a educar al usuario, a informarle, a, a, a vender, en este caso, eh, nuestro producto de una manera atractiva, pero siempre con el objetivo de, eh, de, dirigirlo, de dirigirlo hacia nuestra página web, ¿vale? E intervenir, en este caso, pues dentro de las diferentes eh, fases, eh, digamos, del, del embudo, ¿vale? Donde nosotros, pues las redes sociales pueden ayudar, pues desde que el usuario nos conozca, generarle interés sobre nuestro producto, nuestra marca, y de ahí pues que pase a la acción y que pueda comprar o en este caso una vez que ya eh, consigamos ese objetivo incluso fidelizarle y posteriormente además de fidelizarle que ayude a, a recomendar nuestra marca o nuestro producto ¿vale? es decir las redes sociales pueden intervenir en todas esas fases y nos pueden ayudar ¿vale? como digo tanto para captar como para fidelizar eh, usuario ¿vale? aquí bueno eh, lo, lo pongo de una manera mucho más detallada ¿vale? para que lo podáis ver pero prácticamente en todas las fases es decir, sobre todo en la generación de contenido es decir, en, la, en las posibilidades que nos ofrecen para ofrecer contenido multimedia fotos, textos, vídeos que podemos compartir y que podemos darle visibilidad pues nos van a ayudar en esas diferentes fases y obviamente todo eso luego si eh, lo vamos enfocando siempre como digo, hacia nuestra página web pues vamos a poder eh, eh, también medirlo con herramientas como Google Analytics entonces es importante el, el tener claro también cuando estemos utilizando las redes sociales eh, con qué objetivo las estamos utilizando si queremos que nos conozcan los usuarios si queremos fidelizar si queremos en este caso captar vale porque obviamente eso pues lo vamos a utilizar de una manera mucho más efectiva y es lo que nos va a ayudar realmente igualmente no solo quedarse eh, en las redes sociales eh, típicas Sie siempre pensamos en Facebook siempre pensamos en Twitter Siempre pensamos en YouTube, ¿vale? Pero realmente hay un mundo eh, ahí afuera que es muchísimo más amplio. Es decir, tenemos redes prácticamente para todo, ¿vale? Es decir, tenemos redes para, ahí os algunas, redes para gastronomía, tenemos redes para, por ejemplo, mascotas, incluso podemos eh, unir intereses diferentes como, por ejemplo, gastronomía selecta para mascotas, ¿vale? Es decir, que podemos encontrar muchos intereses eh, en la red, y a lo mejor ahí nuestro nuevo, nuestro negocio puede encajar mucho mejor que a lo mejor pueda encajar, por ejemplo, en Facebook o en Twitter. Que seguramente, digo, eh, puede, te, podemos tener presencia en esas plataformas, pero tampoco olvidarnos de, de otras, ¿vale? Aquí os incluyo algunos ejemplos, pero si investigamos un poco podemos encontrar muchas, tanto para el mercado nacional como para un mercado también internacional, ¿vale? Bueno... ¿Qué podemos hacer, ¿vale?, desde el punto de vista de un negocio pequeño, de una pyme, con pocos recursos, que es lo más habitual, para que nosotros pues podamos eh, utilizar las redes sociales como una herramienta de captación, ¿vale? Bueno, ha llegado. Ojalá tú cojas. ¿Vale? ¿Cómo las podemos utilizar? No me ha faltado fuerza. ¿Vale? Bueno. Como digo, el contenido es una base importante, es decir, las redes sociales sin contenido eh, no tienen sentido, ¿vale? Porque al fin y al cabo, la manera, digamos, de que el usuario nos pueda eh, seguir y que se pueda interesar por nosotros es que lo, le ofrezcamos algo de interés. Y ese interés le tiene que ayudar, ¿vale? Yo ahí incluyo, pues, eh, normalmente los medios de comunicación deben cumplir tres funciones básicas, que es la de informar, la de formar y la de entretener pues para las marcas les pasa exactamente igual si estás gestionando una plataforma eh, como Facebook, como Twitter o, o, o Youtube o cualquier o un blog o tu propia página web debes intentar en base al tipo de producto que vende, al, al tipo de marca que eres que el usuario siempre que eh, acceda a un contenido tuyo obtenga o ese entretenimiento o esa formación o esa información porque si no, realmente, pues, ¿qué le estamos aportando? es decir, ¿por qué vamos a ser interesantes para él? y ahí incluyo, por ejemplo el caso de una peluquería de, pues, como, eh a, complementa en este caso su línea de negocio, pues, con la belleza pues, por ejemplo, con conse consejos básicos sobre, eh, cómo pues, eh, eh, pintarse los labios con un ¿cómo se llama eso? Un... no, pero no es un pintalabio es una un aplicador, vale, yo perfilador. Ah, no sé, no, yo no me perfilo los labios normalmente, entonces no... ¿Vale? O por ejemplo, dependiendo de la complejidad de nuestro producto, ¿vale? Dependiendo de la, de la complejidad de nuestro producto, pues muchas veces puede ser necesario el optar por formatos como el vídeo, ¿vale? Por ejemplo, cómo eh, instalar un sistema eléctrico para una bicicleta. Imaginaros si tenemos que leer unas instrucciones para hacer ese montaje en texto, es decir, eh, podría pues ser una pesadilla. Si ya las instrucciones de Ikea, eh, que suelen ser imágenes, son complejas, imaginaros eh, un motor eléctrico para una bicicleta. Pues eh, aquí, por ejemplo, pues como digo, a través de vídeo, a través de un vídeo sencillo, no hace falta ser una, hacer una gran producción eh, con mucho dinero, simplemente tener un poco de, de ganas, es decir, de echarle energía y, y ponerse delante de la cámara y hacer la instalación del kit ¿vale? y eso pues, este, por ejemplo este vídeo nos puede ayudar en, en ambos sentidos, tanto para la captación como para la fidelización, porque estamos ayudando a que un usuario que por ejemplo se está pensando en comprar este tipo de, de kit, pues ya tiene digamos el beneficio de que va a saber cómo tiene que instalarlo, y obviamente luego tendrá el servicio, si tiene cualquier duda, que pueda llamar por teléfono, e igualmente para fidelización, ¿vale? es decir, es pues un ejemplo de cómo podemos nosotros, a través de, de un vídeo en YouTube, de, de colgarlo en nuestra página web, cómo eh, ofrecer contenido de interés sobre nuestra nuestro producto. ¿Vale? O, por ejemplo, pues eh, en el caso ahora en Málaga, tenemos la suerte de tener cada día, de descubrir grandes artistas, grandes ilustradores, grandes músicos, y obviamente eh, su contenido más importante pues es su propio trabajo, ¿no? Ahí tenemos el caso de Pedrita Parker que supongo que muchos la conoceréis pues es una, una gran ilustradora y, y el contenido es su producto es decir, ella vende contenido lo vende a través de tazas, a través de bolsas a través de tarjeta y eso es lo que vende ella Pues Las redes sociales, por ejemplo, le ayudan mucho ¿vale? porque las redes sociales al final son el, el mayor canal para ofrecer contenido y para darle visibilidad y eso le ayuda mucho a, a darle visibilidad a su producto. Entonces, es, es importante el, el tener claro también, en función del tipo de producto que vendemos, cómo podemos comunicarlo. ¿vale? O, por ejemplo, de cara a ofrecer digamos, acciones de captación, ahí también podemos utilizar las redes sociales, por ejemplo, pues con cupones de descuento. ¿Vale? algo es Trasladar algo, por ejemplo, tan tradicional como, como los cupones a las redes sociales, de manera que los usuarios también tengan un incentivo para seguirnos, el que van a poder acceder a ofertas eh, que en este caso, pues a lo mejor solo van a encontrar en Facebook o que las van a encontrar en Twitter o en canales más concretos donde la marca va a estar comunicando con más con más frecuencia y a lo mejor con un tiempo pues por un tiempo limitado, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar también esas posibilidades y lo bueno es que además eh, ya tengamos una tienda online o tengamos un negocio físico podemos medirlo perfectamente y saber si ese usuario, eh, al, en este caso al crear por ejemplo el cupón, si el cupón pues, pues por ejemplo eh, fd 15 15 descuento ¿Vale? Imaginemos que sea el código, pues simplemente por el código ya sabemos por dónde el usuario ha llegado a, a conocernos y, a, y en este caso a comprar nuestro producto. Es decir, que podemos fácilmente también identificar si algún usuario procede de las redes sociales. ¿vale? Es decir, es una herramienta también que podemos aprovechar en nuestro beneficio. ¿vale? Luego también eh, plataformas, por ejemplo, como, como Twitter, como Pinterest o como facebook nos permiten enriquecer el contenido ¿vale? esto por ejemplo es quizá eh, algo que es más avanzado porque tenemos que configurarlo bien con, con nuestra página web para aprovechar esta, esta herramienta pero nos permite destacar eh, nuestro producto en estas redes sociales ¿vale? si nosotros publicamos un tweet eh, en twitter solo tenemos 140 caracteres y podemos incluir imágenes, podemos incluir vídeos o podemos incluir enlaces ¿vale? pero si utilizamos por ejemplo los tweets enriquecidos podemos agregar información adicional por ejemplo pues ahí tenéis un tweet que es el, la, la imagen de la de la izquierda ¿vale? es un tweet enriquecido para una tienda online de manera que eh, al publicar un enlace de esa tienda online automáticamente te carga información como pues, en este caso la descripción del producto, te descarga el precio y eso es algo que es, es configurándolo ¿vale? en internet podemos encontrar muchos tutoriales de cómo configurarlo y, y obviamente estamos ofreciendo una información adicional pues para hacer más atractivo nuestro, nuestro producto y con Pinterest pasa exactamente igual, es decir, el funcionamiento es es el mismo, cuando alguien comparte un contenido en Pinterest de nuestra página web automáticamente le ofrece una serie de datos como el precio, la descripción para que, eh, pues como en este caso el eh, propio nombre indica, se enriquezcan ...con más información que no te ofrece normalmente... Eh, ...veo que estáis todos muy expertos... ...entonces eso me, me, me entusiasma... ...¿vale?... ...pues gracias a estas herramientas... ...pues podamos también diferenciarnos... ...sobre todo, es decir, cuando estamos en Twitter... ...que solo vemos mensajes eh, breves... ...pues los tuits, los tuits enriquecidos... ...siempre permiten también diferenciarnos un poco... ...y ofrecer algo más... ...¿vale?... ...y funcionan tanto eh, si los utilizamos en el ordenador... ...como en el móvil entonces son una son una ayuda importante y en el caso de Pinterest exactamente igual vale. igualmente algo que eh, eh, supongo que también si utilizáis la red, eh, en este caso sobre todo Facebook habréis hecho muchos es el uso de promociones ¿cuántos habéis hecho algún, alguna vez un concurso o una promoción en Facebook? Vale, Pero veo manos levantadas ¿vale? de los que habéis levantado la mano ¿cuántos habéis utilizado una aplicación digamos eh, ...como tal para hacer el concurso. ¿Y el resto lo habéis hecho directamente en el muro? Sí, habéis hecho un... Vale. Yo no recomiendo hacer concursos en el muro, ¿vale? Porque es muy probable o tienes muchas más posibilidades... ...de que algo salga mal, ¿vale? Porque los concursos en el muro... ...normalmente nosotros eh, no podemos controlar quién participa... ...si está participando, digamos, de manera legal o está utilizando pues herramientas para conseguir esos me gustas, esas participaciones, ¿no? Yo recomiendo utilizar aplicaciones como Easy Promos o como CoolTabs, que además de obviamente organizar el propio concurso, y de esa manera, pues también te ofrecen herramientas para, para gestionarlo, te permiten recabar información del usuario. Es decir, tú puedes saber pues si quieres pedirle eh, su correo electrónico, si le quieres pedir eh, su número de teléfono es decir, puedes recopilar información para conocer mejor a todos los participantes ¿vale? Eh, y si promos, cultas, tienen un coste muy barato es decir, desde eh, unos 10 euros aproximadamente podemos organizar una, una, una promoción o un concurso, ¿vale? una promoción que sea a lo mejor pues o subir fotos, o subir vídeos o participar con un mensaje es decir, podemos crear diferentes dinámicas con estas, con estas herramientas ¿vale? como digo, con un coste muy barato y que además eh, un, esa esa campaña luego con la información que hemos recopilado la podemos aprovechar para otras acciones posteriores como por ejemplo eh, para hacer email marketing vale si por ejemplo tenemos MailChimp luego esa información la podemos eh, traspasar a esa herramienta y poder aprovecharla pues para hacer una comunicación posterior vale entonces es una manera pues como digo mucho más efectiva y sobre todo segura porque tenemos información en todo momento de quién participa Cómo participa y, y podemos detectar rápidamente si hay cualquier cualquier fraude. Eh, no lo he dicho, pero si queréis interrumpirme con, con cualquier pregunta eh, Levantad la mano, ¿vale? Es decir, no tampoco quiero estar yo hablando todo el rato. Si, si tenéis cualquier pregunta me, me, me levantáis la mano, ¿vale? Pues eh, como digo, los concursos pues muchas veces también son una manera de, de vale si lo hacemos ocasionalmente, vale. No se trata de hacer concursos todos los días, sino ocasionalmente. Organizar eh, este tipo de acciones para revitalizar la comunidad, atraer nuevos usuarios, fidelizar a los que tenemos y de esa manera, pues, eh, tener, digamos, a la comunidad en movimiento, que no se, que no se, que no se estanque y, y poder también, pues, eh, llegar a más usuarios, ¿vale? Sí. ¿Te recomienda hacer el concurso con una aplicación en Facebook o llevártelo al muro o directamente de un mensaje llevarte a los usuarios tu página web y allí poner las condiciones del concurso? Pues depende, es decir, lo más cómodo, si, si por ejemplo estamos en Facebook, es, es que si el usuario está en Facebook, rápidamente pues eh, sin moverse digamos de plataforma, eh, obviamente pues no va a tener problema en ir a, a, a la promoción, ¿vale? porque va a estar dentro de Facebook. A lo mejor en Twitter, obviamente, dependería de la dinámica, sí que puede ser más eh, eh, mejor llevar, llevarte el usuario a la página web. También ahí dependerá del tipo de dinámica que quieras ofrecer, si es una dinámica sencilla o si es una dinámica a lo mejor en la que el usuario tiene que hacer pues, a lo mejor, pues, acciones más, más complejas, a lo mejor. ¿vale? Es decir, que a lo mejor pues, tenga que o rellenar un cuestionario más largo o, ten, o tener que subir un vídeo con unas características, es decir, algo más complejo. Ahora, si es sencillo, tenemos que intentar que sea rápido y que el usuario pues, en, pueda participar sin, sin muchos problemas. Es decir, pues, si está en Facebook, directamente, no, normalmente va a acceder a esa promoción por el muro Entonces, pues, o por un anuncio, si hacemos a lo mejor si lo complementamos con un anuncio. Es mucho más rápido si lo mantenemos en Facebook que si lo llevamos a la página web, por ejemplo. Es decir, simplificar, digamos que ya, digo, ya dependiendo un poco de, también del incentivo que vayas a ofrecer o de las características del, del concurso, ¿vale? Vale, perdón. Eh, otra herramienta, por ejemplo, que tiene, que tiene Facebook que eh, lleva lleva tiempo en funcionamiento, son las llamadas a la acción, ¿vale? Las llamadas a la acción, no sé si alguno eh, las ha configurado alguna vez, ¿vale? Eh, lo que nos permite es eh, a través de una herramienta que es también de Facebook que se llama Facebook Power Editor o Editor Múltiple eh, podemos nosotros incluir un botoncito dentro de la publicación ¿vale? cuando publicamos un enlace en Facebook que ese enlace al, al, digamos, al cargar la previsualización con la imagen y la información de, de esa publicación aparezca un botón que nosotros podemos decir qué botón, si es un botón de más información, si es un botón de comprar, si es un botón de, de, de registrar, ¿vale? Es decir, tiene diferentes opciones para que nosotros podamos incluir una llamada a la acción mucho más directa en esa publicación. De manera que le estamos diciendo al usuario qué es lo que va a encontrar o qué es lo que queremos cuando haga clic en ese contenido, ¿vale? Entonces, eso lo podemos configurar, con, como digo, con esa herramienta de, de Facebook, ¿vale? Si buscáis en, en Google, Facebook Power Editor o Editor Múltiple, eh, vais a acceder a esa herramienta, ¿vale? Para acceder a esa herramienta, eh, no sé por qué, solo se puede acceder con Google Chrome, ¿vale? Si utilizáis otro navegador, no te permite, no te permite acceder a, a ella, ¿vale? Y es otra manera también de de enriquecer y de ciertas publicaciones, vale, porque por ejemplo esto tam tampoco eh, conviene hacerlo siempre, el utilizar esta llamada a la acción porque eh, si no llegará un momento en que ninguna publicación sea diferente, sino que sean todas iguales entonces cuando queramos hacer una publicación en la que tengamos interés pues utilizar este tipo de, de, de herramientas ¿no? más cosas que podemos hacer ya se ha dicho aquí también esta mañana el monitorizar, el escuchar el entorno con el objetivo muchas veces de eh, detectar oportunidades eh, a través de las redes sociales, ¿vale? Yo aquí os pongo una herramienta que se llama mention, que yo la suelo utilizar habitualmente, que eh, te permite monitorizar, ¿vale? Pues, en base a, a una palabra clave que podamos decir nosotros, como puede ser una marca, puede ser eh, una búsqueda, pues, a lo mejor la marca más, eh, la palabra. Eh, comprar o la marca más eh, la, una ciudad, es decir, si queremos en función de las búsquedas que hagamos nos devolverá eh, resultados a través, pues, nos mostrará resultados de Twitter, resultados de, de eh, Facebook es decir, resultados de diferentes redes sociales con usuarios que manifiestan pues, eh, digamos, ese interés la vale, aquí os pongo pues un, un caso de una usuaria que en este caso eh, si no leo mal eh, así, nos, así nos la gastamos en casa para poder poner el tablet en la cocina muy fan de los inventos ¿vale? y en este caso una tienda online eh, habrá, habrá seguramente eh, buscado la palabra tablet más, eh, no sé si eh, la palabra casa o quizá también lo puede haber segmentado por. Eh, eh, geográficamente ¿vale? es decir, la palabra más un radio geográfico en el que pueda detectar digamos, esa mención y en este caso la marca pues le ha respondido vale es decir pues te invitamos a que miren nuestro catálogo de soportes para tablet en especial este vale además de Córdoba vale porque en este caso la usuaria eh, digamos que había realizado esa había publicado ese tweet dentro de ese radio vale es decir que podemos aprovechar también esta herramienta por un lado para atención al cliente es decir, también para fidelizar y para poder responder cualquier eh, duda que tenga el usuario porque muchas veces eh, los usuarios se dirigen a la marca pero no siempre utilizan si la marca está en Twitter no siempre utilizan el, el arroba y el nombre de la marca muchas veces simplemente ponen el nombre de la marca y o una de dos o están esperando a que si hacen bien su trabajo le respondan o simplemente a manifestar una queja y no recibir respuesta y realmente con este tipo de herramientas pues, podemos obtener toda esa información para poder para poder responder en cualquier en cualquier caso. ¿no? Entonces, es otra, otra opción que debemos considerar. Mention es una herramienta es una herramienta de pago, vale pero si la utilizamos como una pyme, que en principio pues, no, no hacemos un uso muy elevado, la podemos utilizar de forma gratuita hasta 500 menciones. ¿vale? Es decir, hasta un volumen mensual de 500 menciones eh, veces que detecte digamos eh, la búsqueda que tú hayas indicado la puedes utilizar de manera gratuita ¿vale? entonces podemos probarla eh, tiene un coste muy, eh, muy económica ¿vale? es decir, el precio mensual creo que son aproximadamente unos eh, 15 euros ¿vale? es decir que para poder nosotros pues monitorizar las eh, como digo, todas las redes sociales porque eh, trabaja con youtube eh, trabaja con foros trabaja con la web en general, para detectar cualquier mención que se produzca, eh, la geolocalización, ¿vale? Es decir, redes, por ejemplo, plataformas como, como Foursquare, ¿vale? Donde eh, también, si sobre todo si tenemos un negocio físico, ¿vale? Pues nos pueden ayudar también mucho, ¿vale? Foursquare o también puede ser Yelp. Eh, ¿Quiénes de aquí utilizan Foursquare en su negocio? ¿O Yelp? ¿Vale? Es decir, o, o alguna plataforma que permita, digamos, geolocalizar tu negocio. Creo que nadie. Bueno. A nivel personal sí. Vale. O sea, realmente ahí, claro, a los negocios les interesa sobre todo eso, que lo usen las personas a nivel, eh, digamos, personal, para poder recabar información de, de cada visita. ¿Vale? Bueno, pues Por ejemplo, eh, Square es una herramienta de geolocalización que permite. Eh, tú te registras como negocio. Y cada vez que un usuario utiliza esa aplicación y hace check-in, es decir, dice que está en tu negocio, pues a ti te llega digamos, esa, un aviso de que ese usuario está ahí. Y además te da información sobre ese usuario, es decir, que puedes conocer pues algunos datos de, de esa persona, además de que puedes ir a su perfil para para ver, por ejemplo, pues qué tipo de qué otro tipo de negocios suele visitar, si visita negocios como el tuyo, y eso también pues es información que luego podemos aprovechar para dirigirnos personalmente a ese usuario, porque obviamente lo vamos a tener eh, enfrente, porque si va en este caso al mostrador, pues ahí lo estamos lo estamos viendo y podemos responderle sin ningún sin ningún problema, ¿no? Pues este, eh, esta plataforma, por ejemplo, como fuera al igual que TripAdvisor, pues también permite que los usuarios compartan sus opiniones. Eh, igualmente, si no utilizamos la herramienta, los usuarios pueden dar de alto un negocio y realizar sus opiniones, así que yo recomiendo, si ninguno la utiliza, por si acaso, que cuando llegue a casa haga una búsqueda en Square y mire su negocio está, porque lo mismo puede estar y que haya ahí opiniones, igual que las puede haber en Google o puede haber en TripAdvisor, pues que esté en esta plataforma, ¿vale? Y a lo mejor pues, las, las tenga sin responder. Y es, pues digo, otra plataforma, sobre todo eh, la suelen utilizar eh, eh, los segmentos quizás más jóvenes, los que utilizan, digamos, también el móvil de manera más intensiva. Entonces, pues a, es quizá a tener en cuenta. ¿Vale? Eh, otra manera, ¿vale? Y esta eh, me parece muy curiosa, es de un restaurante de Torremolinos, ¿vale? de cómo afrontar, en este caso y esta mañana hubo la pregunta por aquí de cómo afrontar una crítica negativa en TripAdvisor ¿vale? Eh, es el restaurante Tiki, como digo, de Torremolinos que ante ante esa situación es decir, normalmente pues tenían unas opiniones favorables en su, en su canal de TripAdvisor pero de pronto llegó un usuario con una opinión negativa vale ¿qué es lo que hicieron ellos? pues cogieron esa cogieron esa opinión y la publicaron en su, en su canal de Facebook para que otros usuarios opinasen sobre esa opinión. vale, De manera que eh, eh, la propia comunidad, digamos, eh, pues si realmente eh, tenían una opinión favorable del negocio, pues que de alguna manera eh, acabasen con esa opinión. vale. Si tú, estás, si tú conoces tu producto, tu producto es bueno, y ofrecer un buen servicio no tienes que tener miedo a que muchas veces pues hay usuarios que con mala gana o a lo mejor también puede ser que ese día tuvieses un mal día en el, en el negocio pues que de, algún, de alguna forma pues puedan eh, ante ese tipo de, de acciones que no te las esperas o que no te parecen que sean quizá del todo legales que a lo mejor puede ser un usuario que, pues, o, o de la competencia por ejemplo o, o un usuario que digo que simplemente tiene mala intención pues de cómo acabar con esa opinión negativa. Entonces, pues ahí tenéis otro caso que os puede eh, ayudar mucho. vale Como digo, todos son eh, empresas pequeñas, negocios pequeños. Otra forma, por ejemplo, también de, de ayudar a atraer a usuarios a tu negocio, en el caso un, de un negocio local, es hacer algo diferente, que también se ha hablado aquí. El hacer cosas, pues, si hacemos lo mismo que, lo, que, que toda nuestra competencia, nos destacaremos. Pero si rompemos la regla y le damos la vuelta a la situación, pues podemos eh, ganar. ¿vale? Aquí, por ejemplo, eh, el objetivo era eh, no estar siempre encima de las opiniones. Es decir, el, muchos negocios, al final, están pendientes de TripAdvisor, de todas esas opiniones que, que puedan circular por la red, con el miedo de que lleguen opiniones negativas que nos puedan eh, eh, acabar con nuestro negocio. Este, este restaurante vale es un restaurante eh, de Nueva York que lo que hizo fue ofrecer un descuento a todos aquellos usuarios que realizasen una opinión negativa del de restaurante es decir, al hacerlo al revés normalmente lo normal es que si me hace una opinión positiva te hago el descuento, pues ellos lo hicieron al revés vale bueno, tuvieron una tuvieron un ataque en masa de comentarios negativos de gente que obviamente pues quería comer más barato ¿Vale? obviamente luego si leas las opiniones negativas eran opiniones negativas pues muy, muy particulares ¿no? porque realmente al final decían cosas malas pero con un, fin, con un final digamos positivo hacia el restaurante ¿vale? de hecho la plataforma Yelp eh, les cerró la cuenta porque bueno, eh, obviamente tanto en TripAdvisor como en otras plataformas se supone que está prohibido el que tú incentives al usuario para que eh, digamos, deje comentarios en estas plataformas ellos lo hayan hecho, pero digo, con, con el fin, digamos, eh, contrario. Entonces, pues es otra manera de destacar y decir, de, de utilizar eh, las reglas de una manera diferente, ¿no? Y aprovechar, aprovecharlas a tu favor. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer, pues, por ejemplo, el, el utilizar, en este caso, a prescriptores locales para, pues, si organizamos un evento, pues, que lo conozcan de una manera mucho más cercana. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es la, la ruta de la tapa de Málaga, de Cervezas Victoria y, pues, eh, para, digamos, hacer el lanzamiento y hacer la presentación, pues, utilizaron a diferentes bloggers, a diferentes tuiteros locales de Málaga, pues, que tuviesen, sobre todo, a lo mejor interés con el sector turístico, ¿vale?, y hicieron la ruta, ¿vale?, para que la conocieran, para que eh, participaran en ella y, obviamente, pues, aprovechar también la influencia que tenían, pues, obviamente, para darle más visibilidad al evento y que de esa manera pues otras muchas más personas lo conocieran. ¿vale? Y, se, y en este caso, pues bueno, pues vieran cuál eran, pues qué restaurantes participaban, qué, qué proponía cada restaurante como tapa, ¿vale? La cerveza, pues obviamente ya sabían cuál era. Y entonces, pues también es una manera de dinamizar eventos offline a través de las redes sociales, ¿vale? De una manera también, pues como digo, mucho más atractiva. Y normalmente eso es algo que generalmente pues también perduran el tiempo, es decir, además del, del uso que puedan hacer de ello en las propias redes sociales, muchas veces pues puede acabar también en un blog, ¿vale? de manera que ahí sí que va a permanecer ya de manera digamos permanente, ¿vale? que hablen pues, en este caso de, de la experiencia, también de una manera más desarrollada, contando su opinión, con fotografías, con vídeos, y eso es algo que realmente, pues, simplemente echándole un poco de ganas. De, eh, y un poco también, pues si queremos, de cara, ¿vale? Es decir, de pues, intentar contactar con estas personas, de hacerles, pues, mira, queremos organizar este evento, queremos hacer esta acción, ¿vale? Y de invitarlos a que a que tengan esa experiencia, ¿vale? No se trata de comprar, ¿vale? Es decir, de decir, mira, te voy a pagar tanto, es decir, lo podéis hacer también si queréis, sería totalmente lícito, aunque quizá, pues, no, no, sé, no es el objetivo, sino el objetivo es que los usuarios, pues, en este caso, pues, eh, tengan la experiencia de la manera más real sin estar condicionados a que van a recibir un dinero o que van a recibir, digamos, un incentivo claro por, por experimentarlo, ¿vale? Entonces, sí. Una preguntilla que quería hacerte era sobre lo que estabas comentando antes, el caso del restaurante y las críticas negativas en TripAdvisor. Sí. Lo he escuchado ya en varias ocasiones y me pregunto, solamente una especulación, una estrategia así no se podría utilizar no para generar engagement, sino para tapar una crisis o unas críticas negativas, es decir generar un movimiento de críticas negativas cuando has tenido críticas negativas para que no sean visibles y hacer ver o hacer aparentar porque todo eso queda registrado y queda después en el claro, histórico sí, todo todo queda por escrito puede ser, esa es la razón de ser es que lo encuentro muy negativo entiendo que, eh, perdona, muy negativo no, muy llamativo Entiendo que puede convenir, puede interesar llenar y hacer una campaña así extraña y tal, llamando la atención, pero ¿puedo tener ese trasfondo? Podría ser. Es una curiosidad que la tengo hace ya tiempo, porque lo ha sacado el tema, aprovecho para preguntarte. Eso puede ser perfectamente una estrategia de marketing, es decir, que a, a ellos mismos incluso hayan podido hacer esa opinión negativa y de esa manera luego publicarla, es decir, eh, uh -huh. según lo que sé, no. Es decir, que era una opinión real de un usuario y que ellos... Eh, teniendo en cuenta que tenían un histórico positivo, de, en este caso de opiniones pues era una opinión que no les encajaba para nada, y entonces por eso también tomaron esa decisión, es decir, que fuesen los propios usuarios que habían eh, digamos, estado en ese restaurante que opinasen, es decir, si ellos pues se veían identificados en algunos de esos comentarios que hacían de si el trato no era el adecuado de si el producto eh, no era eh, de la mayor calidad, entonces que eran los propios usuarios los que al final pues dijesen, a ver, vosotros os sentís eh, hoy os identificáis con esta opinión uh -huh. y entonces era lo que buscaba que a lo mejor fuese eh, pues, sí, una, una estrategia de marketing pues podría hacerlo perfectamente y si lo es, perfecto, es decir, está muy bien Chapo, hecho chapó, vamos Chapo, es decir, Chapo. Eh, al final pues eh, se trata digamos de, de generar interés, de llamar la atención pues igual que está el, el restaurante que eh, ofrece un incentivo por o dejar críticas negativas pues hacer eso es igualmente otra otra estrategia al final de, de llamar la atención Así que, uh -huh es, es opción, ¿no? otra opción y la otra opción como digo, hoy día hay que intentar diferenciarse y al final pues muchas veces para marcarnos ese, esas diferencias pues podemos hacer este tipo de cosas ¿vale? siempre que eh, no, no estemos tampoco faltando digamos eh, a la ética o estemos haciendo algo que pueda digamos también luego eh, afectarnos negativamente, es decir que sea contraproducente a lo mejor a largo plazo vale gracias Pero, bueno como decía, pues, eh, eh, pues podemos utilizar eso, el utilizar digamos, a prescriptores, ya sean por ejemplo locales, con los que podamos hacer pues, este tipo de acciones para, para que sobre todo conozcan mejor nuestro producto y sobre todo lo puedan compartir con otros, con otros usuarios. ¿vale? Otra cosa importante y sobre todo para los que tengan negocio online es el tener conectados, obviamente, es decir, al final el usuario ya no distingue si está en on o está en off, pero sí que recordar e, e incluso podemos incentivar a que el usuario si eh, va a nuestro, a nuestro negocio, ¿vale? Pues que sepa, por ejemplo, que estamos en redes sociales, que si por ejemplo pues, utiliza Foursquare, eh, se le pueden dar incentivos, por ejemplo, pues eh, por hacer check-in, a lo mejor, pues, o se le puede ofrecer, yo qué sé, pues si es una cafetería, a lo mejor le podemos regalar una galleta, simplemente. O si, por ejemplo, eh, algo que tiene Foursquare, eh, que en este caso, bueno, eh, también se integra con con otra herramienta que se llama Swarm, ¿vale? Es que se convierta en el alcalde, es decir, la persona que más veces va a tu negocio y hace check-in. Es como la persona que, obviamente, pues más consume tu producto, ¿vale? Y más le interesa. Entonces, también podemos premiar que haya piques entre los alcaldes, es decir, las personas que más visitan tu negocio para que entre ellos, pues, digamos, eh, eh, puedan pues competir, ¿no? Eso es lo que se llama la, la gamificación, ¿vale?, que es pues, convertir, digamos, esta herramienta pues se convierte en un juego para el usuario. Y eso puede poder aprovecharlo en nuestro beneficio, ¿vale? Esa, esa competencia, esa rivalidad entre clientes pues que les gusta nuestro, les gusta nuestro producto, ¿no? Igualmente, pues ahí tenéis ejemplos de TrioAdvisor, de Facebook, de Twitter, de dinámicas que podemos hacer para que el usuario eh, pues, eh, lo comparta, ¿no? Incluso puede ser también eh, todo lo contrario. De hecho, muchos restaurantes lo hacen. No hay wifi en este sitio, es decir, poner, digamos, mensaje o utilizar la estrategia contraria también para que el usuario pues, lo comparta también de esa manera, ¿no? El, el hacer todo lo, todo lo contrario a lo mejor a, a compartir en ese sentido. ¿A alguien se le ocurre alguna idea más, alguna acción con la que captar o que haya tenido una experiencia y lo quiera contar aquí? ¿Sí? Eh, Hace tiempo el Starbucks. Sí. Eh, si tú hacías un check-in dentro de, del programa y lo presentaban en el Starbucks, te regalaban un café. Claro, porque... sí, por, es no, lo que decía, por ejemplo, si haces check-in que le, le regales, por ejemplo, una galleta, sí, sí, porque, porque lo puedes saber en tiempo real. Sí, sobre, sobre todo que... las la grandes cadenas y las franquicias lo hacen mucho, es decir, son al final las, las que, y es por ahí, digo, lo, muchas veces lo, lo, lo, los pequeños negocios no aprovechan todo el potencial que te ofrecen estas herramientas y al final son sobre todo pues, las grandes franquicias, de hecho aquí en Málaga eh, cuando llegó Forest Square, la única empresa que te ofrecía este tipo de, de digamos de acciones era, era Starbucks, que de hecho estaba en el aeropuerto y tenías que ir al aeropuerto si querías eh, beneficiarte digamos de un café gratis por ejemplo ¿no? que era un poco locura, ¿no? pero ya poco a poco sí que eh, más negocios se fueron digamos incluyendo y descubrieron las posibilidades, ¿no? pues, de ofrecer un descuento, regalar a lo mejor una prueba del producto con el objetivo de, por un lado, atraer al usuario o de fidelizarlo si, si querías, en este caso, competir por, por el alcalde, como decía, ¿no? o si, por ejemplo, eh, hacía un check-in eh, grupal. Es decir, que, por ejemplo, si vienes con tú y tres amigos, eh, pues a lo mejor os hacemos un descuento a todos o os regalamos un café para que os salga más, más económica la, la, la compra. ¿vale? Es decir, podemos ya darle todas las vueltas que queramos para aprovechar mejor. Eh, cada herramienta incluso darle usos que a lo mejor no te esperaba, no te esperas darle para poder pues utilizarla a nuestro beneficio vale en cuanto a la fidelización qué cosas podemos hacer bueno por supuesto seguir con los contenidos decir, los contenidos es algo que como digo es esencial para la vida de una red social es decir para mantener viva y para poder eh, seguir eh, digamos que el usuario eh, esté interesado en nosotros entonces, tenemos que seguir ofreciendo contenido, como ya he dicho, con el objetivo de seguir eh, informando, de seguir formando o de seguir entreteniendo. Todo eso ya dependerá también del tipo de negocio, como ya dije antes. Es decir, si somos pues tenemos un producto muy complicado o tenemos eh, un producto eh, más sencillo, pues tendremos que adaptarnos o al tipo de marca también a, en cuanto a qué contenido. vale Cuando digo contenido, no se trata solo de poner el buenos días. Hoy es lunes, os vivan los viernes. vale decir, poner... Contenidos realmente que aporten algo más que, que eso, que yo creo que ya al eh, único que le puede funcionar es a Mr. Wonderful, porque gana mucho dinero con ello, pero a, a los negocios, digamos, pues realmente tenemos que aportar algo más que, algo más que eso, ¿no? ¿Vale? Y ahí, por ejemplo, pues, igual, podemos también seguir con promociones concretas que solo sean para los usuarios, ¿vale? Es decir, personas que, por ejemplo, solo nos sigan en redes sociales, pues podamos hacerle este tipo de promociones vale eh, podemos utilizar para ello también pues eh, ya han hablado aquí también de los anuncios de Facebook que los podemos segmentar muy bien para por ejemplo dirigirnos solo a usuarios que ya sean seguidores nuestros para mostrarles pues cierta cierto en este caso ciertos anuncios con ya sea un descuento o con algún tipo de beneficio para que puedan digamos seguir confiando en nuestro en nuestro negocio vale ya sea online o ya sea eh, off, offline vale Es un negocio físico ¿Vale? ¿Perdón? ¿Cómo se gestionan los, los usuarios? Por ejemplo, a Perdón. Eh, ¿Cómo gestiona los usuarios? ¿A qué te refieres exactamente? Para obtenerlo. Para, mm, eh, usted está comentando que puede puede ofrecer tus tu, tu, sigadores de tu empresa. Sí. ¿Cómo puede capturarlo rápido, filtrarlo? ¿Cómo puedes capturarlo? Pues, por sí. ejemplo, ahí lo, lo hemos estado viendo, podemos organizar concursos, podemos ofrecer contenidos que los usuarios compartan es decir, eh, Ahí ha estado digamos, la, la primera parte, es decir, el cómo captarlos, cómo llegar a más usuarios ¿Vale? Por ejemplo, pues con, con un concurso, digo podría ser una de, esa, de esas opciones Vale, pero como de Facebook hay gente que está siguiendo a ti, pero hay otras redes más, pero no hay un programa como hemos comentado antes que yo estoy hablando prácticamente para hacerlo o sea, dices que te unifique todo, digamos, un sí, usuario porque, por sí. las diferentes redes sociales y de esa manera tenerlos identificados claro de eso hay algunas herramientas pero son muchas son muy caras Si tú dices el mismo usuario por ejemplo que, que sepas que está en Twitter, que está en Facebook que está en Instagram por ejemplo claro, porque si no tú, tú vas a perder mucho tiempo y, no, y nosotros no queremos perder pero tiempo, tiempo. Por, por ejemplo para tener digamos integrado los usuarios de las diferentes comunidades, hay algunas herramientas, pero eh, son, son eh, digamos eh, no son muy económicas, ¿vale? Para poder, te sobre todo, tener identificado a todos. O sea, en lugar de tener el usuario por tres veces, en Facebook, en Twitter o en YouTube, por ejemplo, ¿no? Gracias. Eh, ¿Dónde me he quedado? Vale, estaba hablando de, de, de, de hacer promociones exclusivas para, para usuarios, ¿vale? Eh, la participación, como digo, tenemos que buscar incentivar y, y también de eso comentaba comentaba Juan Merodio que hoy día Facebook con suerte pues puede llegar a un 5% de tu comunidad cada vez que hagas una publicación la única manera de levantar ese porcentaje es con la participación es decir, si conseguimos que el usuario se implique y que el usuario comente eh, que dé me gusta, que comparta el contenido va a ser la única manera de levantar ese alcance y si no, pues eh, también tenemos la vía publicitaria de hacer una inversión para, para aumentar ese alcance pero con la participación vale es decir a través de dinámicas como por ejemplo pues aquí pongo el caso de, de cerveza victoria pues podemos eh, buscar la manera vamos a decir orgánica de que ese alcance pues vaya más vale con, normalmente pues dinámicas muy sencillas con preguntas donde el usuario pues comparta algún tipo de interés que incluso esa información pues nos pueda servir como en este caso, para a la hora de eh, a lo mejor preparar la ruta de la tapa, saber qué tipo de platos son los que más le gusta al usuario. Y de esa manera, pues tener un feedback para pues configurar la ruta de la tapa. ¿no? En base a, a cuáles son los productos también que, que más le gustan al usuario. vale Otra cosa, por ejemplo, hoy, hoy en día, y que cada vez, sobre todo las más ma grandes marcas lo hacen y las, pe las pequeñas en menor medida es apoyar buenas causas o aprovechar la actualidad, vale, es decir aprovechar cualquier cualquier noticia de actualidad para eh, utilizarla en nuestro beneficio, vale, es decir, pues por ejemplo eh, eh, la última noticia eh, así que que ha habido eh, interesante, vale, por ejemplo cuando se ha, cuando ha ganado la selección, cuando eh, se ha elegido al nuevo al nuevo papa vale pues muchas marcas han hecho campañas vale aprovechando digamos pues ese nombramiento o esa situación ese acontecimiento especial para alinearlo con el mensaje de su marca y de esa manera pues eh, hacer digamos un guiño a, a los usuarios vale entonces eso es otra otro elemento que podemos utilizar dentro de nuestra comunicación aquí por ejemplo eh, os pongo el caso de una cafetería de, de Málaga Centro, del último mono que, eh, no sé si, si lo saben todos, en noviembre se celebra Movember, ¿vale? que es eh, eh, a favor en este caso de, el, del cáncer de próstata, pues los hombres se tienen que dejar el bigote, ¿vale? entonces pues esta, esta cafetería pues a los clientes que en este caso, pues bueno, se dejan el bigote pues hacen diferentes acciones para apoyar esta causa, ¿vale? pues otra, otra opción también para humanizar más la marca y de alguna manera también, pues bueno, ahí los propios clientes que son los protagonistas de la campaña, pues aparecen también con, con el producto y es una manera de reforzar, digamos, la relación con, con, con tus clientes. ¿Vale? Es decir, podemos hacer muchísimas cosas. O esta, por ejemplo, tan sencilla para hoteles que la, la hizo NH, pero realmente la podría hacer cualquier hotel porque comprar un kilo de un kilo de caramelos tampoco es algo digamos que se vaya de presupuesto para hacer algo así por ejemplo es decir que cuando el usuario en este caso eh, entre en su habitación pues se encuentre algo inesperado algo que no que no pensaba que, que podía encontrar ¿no? pues en este caso un mensaje escrito con caramelo ¿vale? por ejemplo pues lo mismo que estamos haciendo aquí nosotros vale, ¿Vale? pues igual una bolsa, un kilo de caramelos triturados con una Thermomix y bueno, que la estamos tirando aquí las bolsitas por, por For Idea hoy ¿vale? o, eh, como ya he dicho también pues premiar a los buenos repetidores lo que decía del alcalde, nosotros con herramientas como Yelp o como ForeSquare podemos saber perfectamente porque cada usuario que hace check-in se identifica perfectamente, con su nombre con su cuenta, pues saber quiénes son los que más frecuentan nuestro negocio y poder incentivarlos pues para que sigan viniendo más, es decir, que vean que igual que ellos nos apoyan a nosotros, pues nosotros se lo devolvemos pues, con algún tipo de, de incentivo, ¿vale? Eh, obviamente las redes sociales, además de eh, utilizando la monitorización como una extensión de la atención al cliente, pues la podemos utilizar también en nuestro beneficio, ya sea pues cuando estén mencionando la marca o no la estén mencionando, ¿no? Aquí, bueno, Juan Mero, como se ha adelantado, pues incluyo, por ejemplo, el caso de, de Afnac. Eh, perdón, sí, de Afnac, ¿vale? Pues eh, también ahí la respuesta inesperada de la marca siguiendo, digamos, alineándose con la respuesta del usuario, pues obviamente es algo que seguramente el usuario no se esperaba, ¿vale? Es decir, pues es algo que, que, también, que también sorprende, ¿vale? Aquí está, aquí está el, el ejemplo, ¿vale? O, por ejemplo. Esta que también me parece interesante, es decir, cada vez las marcas también se, dan, se están dando cuenta de que se tienen que adaptar muchas veces al lenguaje del usuario, ¿vale? Esto es Renfe. ¿Quién se imaginaba que Renfe? Pues, con un organismo que tiene tantos años en España que puede parecer quizá algo anquilosado, pues bueno, puede ya dar una respuesta de este tipo a un usuario, ¿no? Oye, Tetes, ¿cuándo vais a construir el ave Mirin Desembargo del Rey? Es para un amigo, Renfe, ¿vale? Y en este caso, pues la respuesta de ave sí digamos una respuesta correcta pero en el en el, en el mismo en el mismo tono que el, que el usuario no los aves los construye el estado renfe solo pone los trenes en la vía recuerdos a tu amigo a tu amigo vale entonces pues esta también es una manera muchas veces de, de hacerle un guiño al usuario e incluso como veis ahí puede aprovechar una simple respuesta para que eh, haya pues mucha mayor actividad, que la gente lo comparta, que la gente lo agregue a favorito ¿vale? y de esa manera pues también tengamos más visibilidad vale Lo que tenemos que intentar eh, eh, con el uso de las redes sociales como digo, el, al, al final es un trabajo de largo recorrido tenemos que utilizarlos a largo plazo decir, no podemos pensar que vayamos a, a obtener un beneficio inmediato para eso tenemos que integrarlo con otras acciones como puede ser el email marketing, como puede ser el SEN, ¿vale? Aquí ya hemos visto pues las diferentes estrategias para ligar, como al final eh, por separado no tienen, no tienen tanta efectividad como si las cruzamos. Entonces, tenemos que eh, utilizar las redes sociales. Como digo, eh, yo que trabajo en ello, pues obviamente eh, hay, que, hay que apostar por ellas, pero también con cabeza de que no vaya, no vayamos a a ganar eh, tan rápido como esperamos y obviamente pues dedicándole los recursos digamos necesarios optimizando obviamente pues en función al negocio al que tenemos el cómo podemos aprovechar pues el estar solo en Facebook el estar solo en Twitter o estar en los canales que más nos vayan a convenir por ejemplo pues for square o Yelp si es un negocio si es un negocio físico vale también y eh, eh, algo que podemos eh, trabajar muy bien con las redes sociales como digo, no se trata de vender más, sino de vender mejor ¿vale? es decir, de aprovechar esas redes sociales para educar a nuestro usuario, para formarle para que sepa utilizar nuestro producto, para que sepa sacarle más partido y de esa manera, por un lado, hable mejor de él, porque sepa aprovechar realmente todas sus posibilidades y por supuesto, que eso se convierta en una relación a largo plazo ¿vale? es decir, una relación en la que el cliente pues vaya a confiar en nosotros no solo para una compra puntual, sino para Muchas más compras en el futuro, ¿vale? Y ahí las redes sociales, pues obviamente para esa civilización, pues nos va a ayudar eh, muchísimo más, ¿vale? Y obviamente, pues apoyarnos no solo en eh, nuestros canales, sino como, yo, si, como ya he dicho, pues salir fuera y gracias a herramientas como Mention o simplemente hacer búsquedas en, en Twitter, ¿vale? Es decir, el propio motor de búsquedas de Twitter lo podemos utilizar para nosotros monitorizar y ver ya sea geográficamente, por intereses, por nuestra marca, qué eh, que, que usuarios podemos detectar, que ya en este caso sea para una oportunidad o incluso para prevenir una posible crisis, ¿vale? porque detectemos quejas, porque detectamos comentarios negativos que podamos atacar a tiempo para, para solventarlos y que no vayan a más. ¿no? Entonces, es algo también que tenemos que tener en cuenta, no solo quedarnos en nuestros canales, sino también salir fuera ...y aprovechar pues, todas las oportunidades que nos, que nos ofrecen. ¿vale? Y con esto, no sé si tenéis alguna pregunta ¿vale? de todo lo que hemos visto... ...o que queráis compartir aquí vosotros con, con vuestra experiencia. Eh, hay por ejemplo una cerveza catalana sí. que no tenía ninguna presencia en redes sociales... ...y cuando fueron a, a probar, las marcas se van incorporando poco a poco... ...se encontraron con una comunidad súper fuerte algún caso hay muchos casos pasa que, claro suelen ser marcas muy potentes sin marcas que están muy arraigadas por ejemplo aquí en eh, Nerja pasa con el, con el chiringuito el Ayo, no sé si alguno lo conoce vale el chiringuito el Ayo sin estar gestionando ninguna red social está en Square, está en facebook está en twitter está en todos lados y ellos no hacen nada vale pero porque es obviamente un negocio que está muy arraigado que tiene una marca ya con una trayectoria tan potente que los propios usuarios hablan de ella y no hace falta decir que, que si la marca quiere gestionarlo pues obviamente le puede venir mejor en su beneficio pero ahí está obviamente pues si es una cerveza que en este caso es catalana que es local y que está muy arraigada pues se da ese tipo de situaciones ¿no? que sean los propios usuarios eh, los que generen esas comunidades de hecho en el eh, a, a, a los inicios de las redes sociales era casi más habitual eso cuando todavía las marcas no las estaban utilizando que fuesen los propios usuarios los que por su interés generasen pues comunidades, pues por ejemplo como la de Coca-Cola. Coca-Cola, pues, eh, nació de varios usuarios que, por su interés fueron a Coca-Cola, crearon una página en Facebook. Y si no tengo eh, malentendido, Coca-Cola, en lugar de quedarse con la página o de mandar a los abogados, lo que hizo fue contratar a esos usuarios. para que fuesen los que luego gestionasen, digamos, su comunidad. ¿Vale? Entonces. Será, pero claro, se da sobre todo en marcas que tienen una trayectoria. Una marca por sí sola, sin que nadie la conozca, no le van a crear eh, sus perfiles en redes sociales y la gente va a hablar de ella, si necesita que, que sea conocida. Una pregunta, tú, desde tu opinión y la experiencia que tenéis, ¿qué creéis que es mejor gestionar los perfiles en redes sociales de la empresa en una PyME? ¿La propia empresa o una empresa externa? Eh, yo creo que por una PyME, ya, una pyme dependiendo de, obviamente de los recursos, lo ideal... Eh, yo opto, por ejemplo, decir que lo gestione la propia PyME pero con, con formación, es decir, que tenga digamos, la capacidad, los conocimientos para hacerlo, es decir que si lo va porque al final es la que mejor va a conocer su producto, va a conocer cómo funciona todo y va a poder digamos, reaccionar de una manera eh, mucho más eh, eh, digamos, eh, directa y, y rápida hacia el usuario a la hora de responder obviamente el trabajar con una agencia externa pues puede tener a lo mejor esos inconvenientes sí, eh, en cuanto a la, en cuanto a, digamos al trabajo pero obviamente sí que es importante eso que esté formado vale para que haga una gestión más eficaz de esos canales vale que ahí pues si sí le puede ayudar digamos ese, ese partner externo para, para digamos marcarle el camino marcarle la estrategia y que luego la, el, el que se encargue de ejecutarla sea la propia pyme más preguntas A ver, eh, dependiendo de tu negocio, dependiendo del negocio, pero yo creo que, a ver, la formación la formación, yo creo que es algo que sí puedes cubrir sin ningún problema, es decir, eh, formarte para ello es algo que no te va... Te, al final es una inversión si lo tienes en cuenta, es decir, algo que vas a poder luego aprovechar, eh, como digo, de una manera mucho más eficaz y si no, si no sabes cómo gestionar una, una presencia pues en, en Facebook, en Twitter... Eh, con una formación, a lo mejor en 3, 4, 5, 6 meses, a lo mejor ya luego si sí tienes esos conocimientos para luego hacerlo tú mismo y con cabeza, ¿vale? De una manera mucho más eh, lógica también, ¿vale? Yo creo que, digo, pocos recursos, ya digo, tampoco puedes hacer la autoformación, es decir, también en Internet tenemos muchos recursos para aprender, pero obviamente te puede a lo mejor eh, llevar un año, dos años y hoy, por ejemplo, con las redes sociales es algo que cambia casi prácticamente en horas ya está cambiando todo, entonces, pues te puede costar más trabajo eh, el, el aprender tú misma, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando empecé todavía no había ninguna escuela que me pudiese, digamos, enseñar todo todo esto. Digamos que yo fui aprendiendo por mi propia cuenta, porque tampoco en la facultad, de hecho, ni hoy día, en mi propia facultad donde yo estudio aquí en Málaga, realmente te dan una formación ni siquiera en redes sociales. Entonces tienes que buscarte, digamos, tú las castañas, ya sea, pues, o... O autoformándote o buscando en este caso una escuela o puede ser lab school para, para para recibir esa formación por ejemplo el tema de perfiles, eh, perfil público, o sea, perfil personal y perfil de empresa. Sí. Hasta que, hasta qué momento, o cuál sería un poco el límite de publicar de una manera y de otra, por ejemplo de empresa y perfil público. O sea, te refieres a página de empresa, sí, en este caso en Facebook. Tengo mi Twitter de empresa y tengo mi Twitter personal. personal. Correcto. Por ejemplo, asistencia a un evento de este tipo, más ambiente. Eh, ¿Hasta dónde estaría el límite de publicar de una manera o publicar de otra? Ahí depende, a ver, depende también de, digamos, del tipo de evento. Es decir, si tu empresa a lo mejor pues, eh, vende embutidos y estás en un evento que a lo mejor está enfocado sobre todo a nuevas tecnologías, pues quizá... Eh, puedes, a, a lo mejor, yo no tam, haría a lo mejor que esté en el evento y tal, como, como una manera, digamos, de compartir, de, de, de estar al día, pero tam, lo haría quizás más desde el perfil personal, ¿vale?, donde puedes compartir todas tus inquietudes. Ahora, si tu empresa está relacionada con el sector tecnológico, obviamente sí tiene mucho más sentido que desde la empresa si le des más, eh, digamos, eh, caña... Pues, al estar en un evento de este tipo obviamente de ahí yo creo que es también un poco eh, lógica, sentido común de, de en qué contexto pues eh, digamos ese contenido puede ser útil o puede ser eh, entretenido para, para tus seguidores, en este caso pues digo si fuese una empresa de embutidos, que creo que sí no era, porque era la del chorizo digo creo <risa> vale pues por ejemplo, es decir, no, no sé si a las personas que le gusta el chorizo, probablemente le puedan, algunos le puedan gustar las redes sociales o se dediquen a ellos, pero no todos entonces puedes que lo estés aburriendo Si empiezas a lo mejor a darle la chapa con Que si el forest square te hace esto tal o tal Entonces yo creo que es, Sobre todo un poco de lógica Y, y, de, y de ver el contexto donde, donde estás Para compartir eh, Al hilo de la misma pregunta que hacía este, este hombre eh, Te hago yo otra Porque creo que hay gente Que a lo mejor le interesa este Esta pregunta que no, que no está saliendo ¿Qué es mejor para una empresa? Una microempresa ¿Publicar contenidos y crear perfiles personales para hablar de su negocio o directamente crear un perfil de empresa y publicar contenidos desde un perfil de empresa? No sé si la pregunta la he hecho bien explícita. O sea, tú dices utilizar los perfiles personales. personales... Porque hay muchas empresas o microempresas que utilizan su perfil personal como persona conocida a lo mejor en un pueblo o en un tal o en un barrio... Para vender su producto directamente a través de su cara, ¿no? ¿Es mejor hacerlo así cuando era una microempresa o directamente irte a. me creo mi perfil de empresa y gestiono mi perfil de empresa Hombre, y es lo único que. por que cuestiones a sobre todo de privacidad, sobre todo por privacidad, es decir, porque al final, si. Quieres, obviamente puedes utilizar tus perfiles personales para, para hablar de tu negocio, sobre todo si tú eres el que dirige el negocio, para hablar de tu negocio. Pero si también tienes una vida personal. ...no es muy positivo el combinar, digamos, ahí eh, lo personal con lo profesional... ...entonces yo estaría por separar, es decir, por tener, digamos, tu vida personal... ...y que no interfiera, es decir, que pueda interferir pero en lo necesario dentro de la vida profesional... ...¿vale?, porque pues ahí hay muchos casos, sobre todo pues cuando, eh, digamos... ...a lo mejor no tenemos los suficientes conocimientos de crear, pues eso... ...un perfil personal con un objetivo más bien profesional... Y llega un momento, sobre todo, pues me ha pasado con muchos compañeros eh, que eran eh, profesionales liberales, freelance, que llegaban a lo mejor a tener en su perfil de Facebook 5.000 amigos. Y ya, claro, no, no podían publicar nada personal porque ya no sabían si los contactos que tenían, a lo mejor entre alguno de ellos podía estar alguna empresa, alguna agencia, y claro, si a lo mejor se iba de fiesta, dices tú, tengo, no puedo publicar nada, porque me puede beneficiar o me puede perjudicar. tardo un tiempo en crear la imagen de marca. Entonces, mientras yo creo esa imagen de marca como autónomo, me pueden conocer en mi entorno particular, en mi entorno cercano. Entonces, yo no tengo ningún problema en crearme otro perfil personal filtrado para mi amigo allegado y vender lo, lo más vendible. Es decir, si me se conoce más mi persona que mi marca, también, ¿no? También. me, de me hecho, valgo de, de esa reputación para coger y explotar. ¿eh? De hecho, puedes tener. De hecho, puedes tener perfectamente eso. Es decir, tener tu perfil personal privado. Claro y tu perfil personal profesional es decir puedes tener tener perfectamente eso yo lo que sobre todo lo que recomiendo es separarlo sí, es decir no tenerlo nunca por junto, sentido común de por sentido común porque a lo mejor al principio lo ves una buena idea por simplificar y por eh, eh, digamos no tener que estar gestionando varias eh, plataformas pero llega un momento en que ...se te puede convertir pues es como digo una pesadilla porque ya no puedes o sea ya no puedes separar a ver hasta dónde llega lo personal y dónde llega lo profesional entonces lo, lo ideal es siempre tenerlo separado aunque obviamente sea a lo mejor la misma persona, pero con, vamos a decir, con dos facetas. No, pero al publicar puede optar, perdón, al publicar puede optar amigo, conocido, o amigos esto conocido, yo a toda la gente, yo ya como la gente que no me conoce me pide amistad en el Facebook, ya con los cuentos ya voy aceptando a todo el mundo, entonces lo pongo en amigo conocido, y cuando publico algo personal... no pero eso ya tienes que estar pendiente de gestionar cada vez que alguien te agregue, de que lo agregues en el grupo, digamos, de si es conocido, sí. si no es conocido, si es de tal o de cual, es decir yo al final digo, pues mira, yo prefiero separar al final digo, y así tienes como dos contenedores el contenedor, digamos, de tu contenedor personal y tu contenedor profesional y no estás, digo, yo creo que al final digo, por, por eh, a, sobre todo digamos, viéndolo a largo plazo vale si, si, es, si es por un, algo temporal no, pero si es algo que tú vas a seguir a largo plazo con tu, eh, digamos, con tu imagen de marca personal para un negocio, pues sí que es mejor separarlo, sobre todo porque por ejemplo digo, si ponemos el caso de en el caso de Facebook, por ejemplo, que pues, los perfiles personales están limitados a 5.000 usuarios. Si no puedes tener más de 5.000 amigos, Facebook entiende que eso eh, es imposible. ¿sí? Ni la celebrity. Entonces, pues eh, es mejor tenerlo separado. Igual que en Twitter, en Twitter pues eh, tenemos si tenemos una cuenta, ahí podemos publicar mensajes y lo ideal es tenerlo también por separado. Es decir, tener dos cuentas de Twitter y, y poder gestionarlas sin problema. ¿Sí? Eh, una pregunta. Eh, realmente eh, en tu conferencia o en esta conferencia se habla bastante sobre social media, sobre redes sociales eh, más de masa, otras que son menos sectores más independientes pero te lanzo una pregunta un poco ¿qué piensas sobre eh, igual que el compañero anterior comentaba eh, que en la televisión los targets eh, se enmascaran porque realmente la gente ya no usa la televisión Sí. Eh, en redes sociales también hay muchos datos de implementación de usuarios que realmente eh, la tendencia es que hay mucha gente que ya no usa las redes sociales porque, eh, es decir, Se hay, aburren es decir, algo es que está pasando, es decir, se un, están aburriendo. Un usuario, un prosumer que hace tiempo, Facebook desembarcó embarcó en, en España 2007, alrededor, estamos en 2015, ocho años después, hay empresas a las que se le, se le recomienda oye, perfil de Facebook, perfil de Twitter, o busca tu target, busca tu nicho, pero es que la realidad es que es lo que dicen, ¿no? en Facebook ya se lo escribe tu madre, o sea, la gente ya no... Pero no eso escribe. es algo, es decir, ¿quién se acuerda de MySpace? Sí, por eso digo, yo normalmente y como comentaba Juan Merodio, nuestro... nuestro eh, lo más importante para nosotros debe ser nuestra página web. Eso es algo que va a permanecer para siempre y que no va a cambiar. Las redes sociales, pues digo, pasarán de moda. Hoy es Facebook, a lo mejor mañana será otra, que no sabemos el nombre, o irán evolucionando y es algo que... A ver, yo creo que las redes sociales se van a quedar, porque al final la necesidad de comunicarnos y todo, la, todo, digamos, todo lo que nos han aportado, pues creo que nos ayuda mucho y se van a quedar lo que no sabemos qué con cuáles serán las que se queden las que permanezcan más las que más nos ayuden ¿vale? pero yo creo que las redes sociales van a, van a seguir ya digo que sea que sea Facebook que sea eh, eh, Putuclus pues que luego la registra ¿vale? pero realmente digo permanecerla van a permanecer porque ya digo ya nos han creado un hábito y cuando te crean un hábito es como si ahora nos quitaran los móviles los smartphones yo creo que más de uno digo se tira vamos por un puente si le quitan ahora un smartphone con todo lo que puede hacer desde el teléfono y antes podíamos vivir perfectamente sin ella. lo creo que digo las redes sociales se van a quedar lo único es que pues evolucionarán y a lo mejor pues el uso que hacemos hoy de ellas a lo mejor no será el, eh, seguramente el mismo que hagamos dentro de dentro de unos años ¿no? gracias una pregunta más sí bueno, realmente no era una pregunta, sino un poquito comentario sobre la, lo que se estaba hablando antes, el tema de la, el tema de los perfiles personales. A ver, hay una razón, creo yo que es de bastante peso y salvo que esté muy perdido, que creo que no, eh, perfil personal es una cosa que relativamente se puede hacer en Facebook, pero siempre está bajo el riesgo de que si re, lo que eres es una empresa, de golpe y porrazo te lo cierran. Es decir, creo que cuando hablamos de perfil personal, bueno, sí. Eh, es decir. Es que se confunden, a ver si me entiendes Yo creo que tú y yo nos entendemos ahí. Sí, pero estamos hablando de página de empresa va, y perfil personal. Más página sí. de empresa en, en con el perfil personal como página de empresa. Y es que la pierde de un plumazo. No creo que sea una opción ni siquiera medianamente lógica Hombre, si, aquí sobre todo estamos hablando de si utilizas, digamos tu persona, es decir, como representante de esa marca, eso, es, eso obviamente Facebook, ya dependiendo, digamos, de qué uso puedas hacer, a lo mejor te lo puede bloquear o no, ya depende ya del uso, ¿no? Pero en principio, si estás representando una persona no debería cerrártelo, aunque estés, digamos, utilizando con un fin más comercial o más profesional Vale. Pero lo podemos utilizar como relanza la empresarial, es sí. decir, si tú creas en la profesional y desde la personal lo relanza porque tiene más capacidad de... También, es decir, de hecho es muy habitual que a lo mejor cuando estos amigos que comentaba que tenían ese perfil y ya has llegado a un, un punto en que no saben qué hacer, lo que hacían era desde ese perfil que ya tenían con 5.000 amigos decían, chicos, me voy a crear un perfil eh, o personal o profesional profesional. Eh, iros a este perfil y así digamos lo que hacía era equilibrar las cuentas y decía pues los profesionales aquí y los personales que se queden digamos en esta en esta cuenta no otra opción eh, digo en el caso de en el caso de Facebook que era convertir ese perfil directamente en una página y así pues lo que hacían era crear digamos un perfil nuevo personal y todos los que hubiesen ya en ese perfil antiguo pues se quedaban como seguidores como fans de la de la página el qué ¿Qué? Un perfil, ¿no? Facebook. Facebook ¿Sí? Bueno, es, no está mal. Es decir, antes directamente lo que hacías es que te bloqueaba el perfil y desaparecía. Es decir, que si te ha hecho eso, te ha hecho un favor. Te, <risa> te ha hecho un favor. Pero sí, puedes interactuar. Obviamente. Eh, no es, obvia, no es igual, por supuesto por supuesto que no es igual pero, pero si puedes hacer o sea, Facebook lo que intenta es que las empresas no puedan eh, eh, digamos entrar en la privacidad de las personas por eso establece esa diferencia ...el mismo perfil de, ¿no? de Facebook mucho me lo han dicho cuando he, he colgado un vídeo súper divertido que, que bueno, que yo no sé cuántos seguidores, una burrada, una cosa esa edad que yo decía, bueno, esto pues precisamente por ahí te detectó cuando vio que había demasiado movimiento en el perfil, es cuando te ha detectado. Porque a lo mejor, pues digo, suerte has tenido de que no directamente no te haya eliminado y, y hayas perdido todo. Bueno, es lo normal, claro. Pero es, digo, es, lo, es, lo, es, lo, es lo que digamos le, le, le toca a las empresas, es decir, las empresas digamos que pueden llegar hasta un cierto punto con los usuarios y de ahí que no lo sobrepasen por eso establece Facebook esa diferencia entre página y perfil para que las marcas pues obviamente no y claro bueno si os parece aquí, detrás derecha, derecha, recto, recto, recto bueno este señor va a hacer una pregunta también ah esto, esto sí. circular me vamos a ver eh Estoy viendo que el nivel es muy alto, bastante alto, de, de personal que está asistiendo aquí. Tienen toda mucha experiencia en el tema informático. Pero yo quiero que tú, personalmente, te vaya a un tema que es básico para todo. El que tiene una pequeña empresa, sí. empieza, se, se gasta un dinero, se pone lo, lo, los ordenadores, cada día se va dando cuenta... De que eh, son más los problemas que va teniendo En funciones que necesita programas Entrar en un sitio, bajar archivos Que estos archivos de alguna forma te engañan Y te dicen, sí, bájalo, no te cuesta nada Pero resulta que detrás de los archivos brrr, Te meten toda la publicidad Que detrás, en definitiva, cuando te vienen a dar cuenta Tiene el ordenador súper bloqueado Y ahora yo tengo, estoy en Gmail, en Hotmail En Link en el otro y en el otro y tengo ficheros que me vienen de un lado, ficheros que me vienen de otro, en PDF, en, PDF, en JKKL, eh, eh, y cada día hay cosas nuevas. Entonces, vamos a ver, se necesita tiempo, falta tiempo porque tienes que echarle día, tú no te puedes levantar por la mañana y digo Dios mío, hoy todo el día he metido en el ordenador, sí. echándole eh, tiempo y tiempo y hora y hora, buscando un archivo que me bajó, me mandó una empresa en un formato y que yo lo estoy buscando en otro entonces yo, yo quiero de alguna forma que tú que tienes experiencia o los que tenéis experiencia en estos tema pues hagáis una línea muy eh, lo más exhaustiva posible para que a todos aquellos que nos iniciamos o se inician en, en, en lo que va a ser tremendo porque esto lleva, un, lleva ahí una carrera bueno a mí no creo que va a ser tremendo en competencia y día cada día más pues sea se busque la parte más rentable y que más eh, y, que, y más práctica simplemente eso, es decir, mira por trabajar con Adobe ahora Adobe que es uno de los bajo el fichero de Adobe y ahora cuando estoy a punto de, de, de, de pasar de, de PDF al Word me dice, pues pago usted eh, 37 euros pues para atrás, no pago porque no me da ganas Ahora quita el fichero entero. Entonces, ahora me voy a A, dónde? a, a, a Home main. A Home Main me dice un tanto lo mismo. Sí, entonces Microsoft. Y en Microsoft, pues, le dices que sí. Y Microsoft hace. Ahí la lleva. Le limpiamos el ordenador. Le ponemos. El tal, o paga usted. O, bueno, o, o, ¿O se va a tragar usted toda la publicidad que, la, que, que nos dé la gana? En fin, esto es un poco que lo que quiero preguntarte, que es el pan nuestro de cada día y lo que estamos viviendo. Entonces, para que, que tiene una tiendecita pequeña, pues hay que decirle, pues mira, no te compliques, búscate, gástate 25 euros una vez. Mira, con el tema de los antivirus, hay antivirus que te los regalan por cualquiera, baja usted el antivirus. Y detrás del antivirus viene el corte inglés, el otro, el otro, y del otro. ¿Fue el antivirus, o si no estás todos días quitando publicidad, ah. o no. Tenle, perdón, me estoy extendiendo demasiado. No, Nada más que quede unas líneas muy determinantes. Montar un cibercafé, ¿no? Montar un cibercafé lo que tiene que hacer este señor, yo creo. Cerrar la tienda y montar un cibercafé. cibercafé directamente. Hombre, yo creo que, a ver, al final todos esos problemas que, que se encuentran, eh, por ejemplo, yo digo, contando el caso ya personal, mi madre, por ejemplo, ahora está aprendiendo informática y obviamente eh, yo pierdo la paciencia un poco con ella, la verdad, porque le cuesta, obviamente le cuesta mucho... Algo que a lo mejor a nosotros nos parece tan natural, el hacerlo, el hacer clic, descargar tal, el saber dónde tenemos que entrar. Y ella, por ejemplo, al final lo que ha estado es por la formación, es decir, apuntarse a un curso de informática donde ella, digamos, porque yo pues digo, tendría que estar a lo mejor con ella todos los días, tres horas, para que ella realmente pues, pudiese manejar eh, el ordenador. Entonces, al final, eh, lo que ha hecho ha sido apuntarse a un curso de, de, de informática para poder saber... Sí, o sea, yo creo que... Es un caso o sea, que no lo que está pasando en la realidad. No, yo creo que, digo, su caso es, digo, en cuanto digo, por lo que me ha transmitido, es decir, el saber, digamos, sobre todo el saber manejarse en ese entorno. Es decir, el manejarse pues con diferentes plataformas, con diferentes herramientas. Cuando se de las pequeñas y medio un señor que dice, yo pongo, yo pongo una página. ¿Quién es una página web? ¿Es una página y, y, y los productos que yo venda ahora, ¿cómo hago esto? ¿Tío? me pongo, claro, la solución aquí es gastarse la pasta, pero es que así va a todo el mundo a donde va eh, o sea, te gastas dinero, te pones en manos de una informática, de un informático que ya va a depender también de, de lo generoso o decente que sea, porque te pueden sacar un ojo, si quieres o le te, te, te, te, te, te, te, te, echas valor tú y, y empieza a desarrollarte y a formarte y haciendo poco a poco las la cosas no, pues, la, varita la varita mágica varita no existe, mágica existe no sé para que... decir y ya damos el salto a la, a la empresa más grande y la empresa más grande tiene sus sistemas tiene su eh, personal especializado en estos temas y ahí, no, ahí claro, no hay problema yo lo que quiero que diga, es que recomiende o sea, y perdona que insista en la pregunta recomiende eh, cuáles serían los puntos mínimos básicos para no complicarse la vida y decir mira pues si te tienes que gastar un dinero en te, bájate este fichero y págalo, y ya no te compliques más, ¿me entiendes? Bueno. Va a depender de, de cada, dependiendo de cada negocio, es decir, no, no, no funciona igual todo para todos, sino que al final tienes que conocer las características de, que, de lo que vendes, dónde lo vendes, cómo lo vendes, para recomendarte simplemente pues que, que puedas, que te pueda beneficiar mejor. Si sois tan amables Los dejamos aquí ya al coloquio Don Javier, muchísimas gracias Por tu aportación, gracias